Usted sabe que estamos así, estamos y las autoridades no han vuelto tampoco no, han vuelto nada más fueron cuando lo no ven, nada más no fueron cuando, con nosotro, que nada más fueron cuando nosotros lo presionamos desde aquí para que y para el figurero y para la cosa pues yo voy a decir atención señora del PRM atención mí del PLD Atención Richard, atención Franklin, atención Amilcar, atención... ¿Cuáles son los otros actores que se me olvidan? Lupe, eh, Lupe Núñez, parece ese que no da ni una sonrisa. Este, este, ¿Quién más? Miledy Núñez, ¿cómo se llaman los de PRM para que no digan que estoy discriminando? Se me olvidan, tengo como 20 años, no veo esa gente. Olmedo Cava... Por ahí yo estoy viendo a un a un coso como el Ernesto Camilo. Saludos, por ahí te vi, Ernesto, después de 10 o 12 años que te fuiste para la capital. Ah, caramba. Eh. Ahora lo veo aspirando por ahí, donando funditas y haciendo teatro. Pero nada, eh, somos amigos. Te saludo a la distancia. Tengo como 10 o 15 años que no te veo. Pásate por ahí que están en campaña. Vaya, ya que están aspirando. Llévese un par de funditas y den algo de los millones que ustedes acumulan. No se queden con todo. Oriol, pásate por allá, es un hombre bueno, amigo nuestro, llévale su agua y a la gente de INAPA, que yo le he dicho que le quiero hacer las relaciones públicas, por favor, si fueran tan amables, de alguien que llame al programa para que nos explique, porque ha habido angustia, yo lo presenté ayer por parte de la población, de un problema con el agua. Entonces, si la población no sabe, yo le he dicho a ustedes que le voy a hacer las relaciones públicas gratis, llámeme aquí. Y digan, porque si es ustedes están haciendo alguna reparación, si se produjo alguna avería, si están limpiando alguna tubería, para que la gente sepa. Cuando ustedes sí. se les presente eso, llamen aquí. Y aquí el pueblo entero lo va a saber. Y yo no les voy a cobrar, porque yo no soy de la gente que pasa factura Ni que habla extorsionando para chantaje, para que le pongan anuncios Para que le paguen. Yo no soy ese de mi estilo. Si ese fuera mi estilo, yo fuese multimillonario. Y estuviera a lo mejor en la capital. Y no me hubiese quedado aquí echando esta batalla, cosa verdad que lo mejor me equivoqué pero parece que Dios me puso aquí esta misión de ayudar al más necesitado aquí, entonces antes de continuar con todo lo demás y demás, que a propósito aquí tengo un artículo muy interesante eh, y lo voy a decir ahora que a lo mejor lo que publique sea yo leyendo periódico aquí o narrando alguna carrera hípica o hablando de de salón o de pelota, pero el comentario que voy a hacer es este. ¿Verdad? Danilo ha hablado cuatro veces y en las últimas dos dijo, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ¡Vamos bien! muy bien. Ese vamos bien es para ir preparando a la gente para sus elecciones. Vamos bien es la pieza discursiva de Danilo. Todo está bonito color de rosa, vamos a ir complaciendo a todos los sectores de la población. Y al final el 5 de julio que nos cuenten los votos. Pero yo me pregunto, tanto al poder como a la oposición, ¿quién le va a contar los muertos? ¿Cuántos se contagiarán y cuántos morirán? Dice este informe que después de todas las restricciones que hemos tenido, de las elecciones suspendidas el 17 de mayo, el show de la Junta Central Electoral, la suspensión abrupta de las elecciones municipales el 16 de febrero a causa de las múltiples denuncias del sistema informático, eso nos sirvió, un escándalo con un coronel, con un técnico. Al final ellos están demandando a los que lo difamaron porque a esta fecha nadie sabe qué fue lo que pasó y por qué suspendieron a las municipales. Y que si los escane, que no, que sí, pero se van a utilizar ahora en las elecciones congresuales y presidenciales. Los escane, el mismo sistema fallido que llevó a que Leonel dividiera el PLD, que saliera, que lo pusiera casi al borde del precipicio, que se generara un nuevo partido, porque este país es así de intereses, y que se generara una crisis política, crisis social, económica, y ahora una crisis epidemiológica producto de esta pandemia. Y estamos frenando la pandemia con una rueda de prensa chistosa, tipo bufónica, maquillando números, diciéndole al país, un ministro que está hablando de política, que debiera hablar de salud, usted no tiene que estar hablando de que aquí vamos a abrir y que estamos listos y que las elecciones, entonces, eso es su misión. Pero bien, todo el mundo es político. Y este informe tan lindo que sale diciendo ya que hasta el último día, hasta última hora, la gente lo que está pensando en las elecciones. Pero lo que no piensan es esto. El cuadro tétrico de las cifras maquilladas, aún con los 434 muertos atribuidas al COVID-19, es una, una cifra muy pesada para tragársela así cruda y fría, como no la sirven toda la mañana, cómoda, en una rueda de prensa llena de aire acondicionado y tranquilo. A media lengua y en tranquilidad, no engañan a todos con esas cifras. Y en ese último boletín que le acabo de decir a ustedes, nos da una panorámica que hoy ya aumentó a 448. Muertos. Hoy, esta lectura que le hice de ayer, hoy ya está en 448. Ese es un número tétrico, atención Latinoamérica, mayor que los acumulados de los países de Centroamérica y el Caribe, según los reportes. Costa Rica 6 muertos. El Salvador, 30. Guatemala, 35. Haití, 21. Cuba, 79. Puerto Rico, 123. Honduras, 142. Nicaragua, 233. Y Panamá, 279. Entonces estamos muy por encima del índice acumulado en Centroamérica y el Caribe. Lo que ustedes pueden estar seguros es que vendrán explicaciones finísimas diciendo que vamos bien, que la pandemia yo al país descuidado porque subimos la guardia y que hemos respondido como ningún país y que aquí no se ha muerto tanto como otros Y queremos que nos comparen con España, con Italia, con Estados Unidos. Y no hemos tomado en cuenta en esta apertura que los que reaperturaron tuvieron el riesgo de lo que ha pasado en Francia. Hicieron una reapertura 40 colegios privados y universidades Tuvieron que cerrarlo. Se le contagiaron en un ratito mil personas. Comenzaron a abrir en Wuhan, China, un rebrote. Una sola persona que entró de fuera contagió 85. Y comenzó a circular y entonces hay una información de que pudiéramos tener este SARS-CoV-2 más fuerte. Incluso hoy la Organización Mundial de la Salud dice que hay unos nuevos síntomas. Se los voy a leer en un momentito. De las personas eso lo, lo estaba leyendo yo hace poco en un informe que hay unas nuevas manifestaciones y que las personas que se pueden ver afectadas con esto tendrían dificultad para hablar, eh, tendrían alguna dificultad de movilidad y que sería entonces una, un nuevo desafío, un nuevo reto para estas personas que fácilmente estarían viendo circular algo muy peligroso Chile se arriesgó ahí está el rebrote crecimiento nuevamente para atrás y son naciones que tienen un sistema de salud que soporta y que está preparado con una mayor capacidad de camas instaladas, de capacidad de ventiladores y de todo Donald Trump se lo cogió en broma, salió positivo Bolsonaro se lo tomó en broma ahí están los muertos enterrándolo en cajas, en hoyitos en, en cositas comunes, en terrenos más grandes que estadios paralelos. ¿Cómo cuántos ya hay en Brasil? Ya está acercándose sobre los 26 mil muertos. ¿Y como cuántos contagiados ya? Más de 100 mil. Entonces, estamos celebrando todas esas aglomeraciones en el metro, todas esas aglomeraciones en la ONSA. Y estamos viéndolo como un éxito. Y no estamos viendo el peligro. No estamos observando lo que nos puede pasar después. Porque la, la desgracia la maldición es que se celebren elecciones con COVID sin COVID. Un grupo diciendo que es para afuera que van. Y otro diciendo que afuera están y afuera se quedarán. Y por desgracia, los únicos que se quedan fuera son la gente pobre y humilde del pueblo. Esa no participan de los privilegios de las contrataciones que se hacen de la noche a la mañana. esa no participan de los contratos leoninos, de las comisiones, recordando en el pasado la Sunlan, los tucanos, recordando Punta Catalina, recordando, por desea, todo vendido, nuestro oro, la barriga gorda, la barrigol, nada. Siempre el negociazo para los de arriba y los de abajo que se lo lleven el mismo. Los líos de la OISOE, los problemas de sobrevaluación de obra en educación y 850 mil casos más que les puedo mencionar. Solamente recuerdo eso. Ahora. Y las clases políticas en el poder burlándose y lo que estuvieron también porque son ricos. Y escuchamos a un payaso diciendo que él es pobre, pero tiene una fundación que tiene recursos multimillonarios que no puede justificar los miles de millones que ha manejado ahí. Y tenemos gente que siendo ministro y candidato a la vez, cobraba dinero y ampliaba sus negocios, ya ha negociado en medio de esta pandemia. Con entrevistas amañadas, arregladas por payasos, y otros que desde la oposición se hacen la víctima y los pendejos, y que lo que tienen es el mismo deseo de llegar para ir a robar también. Y no importa qué color esté arriba, qué color esté abajo. El que sube cada cuatro años, se monta en la silla, se sube en el palo, cobra. Se hace millonario, se genera una nueva. El único país del mundo que ha generado dos no, nuevas clases sociales. Este país tiene la clase política, es una nueva clase social. Y la clase mafiosa es una nueva clase social. Brasil por abrir hoy 1.179 muertos, ya 17.000 casos registrados en una sola jornada de acuerdo al último reporte oficial. En un día ya sobrepasa los 271.000 infectados. O sea que me quedé chiquito con el reporte. Entonces, nosotros aquí, como yo siempre digo, una expresión muy mía, chupándonos un bolón, no tienen todavía con el espejito y cambiando el oro como si fuésemos indios con taparrabos cuando la isla estaba dividida en Cacicá y todavía tenemos el complejo de Huacanagarix desgraciadamente y el dominicano bruto y pendejo no sabe que lo van a volver a utilizar para que vuelva a recontagiarse y el que no estaba a contagiarse y se a morir el 5 de julio pero hay que celebrar elecciones porque uno dice que es para afuera que van, que se van, que se van.